Hola amigos, ¿qué estoy haciendo? Esto es un Orbi. Un Orbi que crece en el agua. Por ejemplo, pones un Orbi en, en un tupper, lo pones con agua, lo dejas por un poquito de tiempo. Un poco de tiempo. Y esta Orbi se convierte en. En estos orbis tienen un tacto increíble, saben y son muy blanditas y si las rompes se hacen puré. No importa, porque a mí me encantan estos orbis. Son como para menano. Eso se pero están helados. Uh. Mira qué hermosa torta, Lolita. Qué ¡Ay, oh, ¡Qué linda! Ya la vi. ¿Le gustan? <risa> bueno, adiós. adiós. <risa> Suscríbanse.